Chocolate y Gourmet brindándonos la oportunidad de probar deliciosos productos artesanales y orgánicos de todas las texturas y sabores que puedas imaginar y en donde por supuesto el ingrediente principal es el chocolate. Blanco, claro, obscuro, sin azúcar o semi amargo, el chocolate en todas sus presentaciones, es el producto estrella de este festival y lo encontrarás en una gran cantidad de marcas nacionales y extranjeras, además habrá vino, queso, pan, mezcalito y cerveza de la más alta calidad. El cacao, pues es nuestro, nuestra moneda prehispánica, nuestro orgullo mexicano y pues más que nada los invitamos a que vengan a degustar una espuma de cacao, que el cacao tiene mucho beneficio, nos ayuda al corazón, a la depresión, a la circulación de la sangre, a la migraña, a controlar la diabetes. Desafortunadamente a veces no conocemos tanto de la semilla de cacao y de los beneficios que tiene el cacao. Acércate a degustar y conoce nuevas técnicas y tendencias en la elaboración de este manjar derivado del cacao en los más de 60 stands que la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla trae para ti en este Festival Gourmet. Vengan al Festival Gourmet de Chocolate porque van a encontrar una variedad amplia, una variedad muy buena de diferentes tipos de chocolate. Vengan, les va a gustar. Es muy triste amar sin ser amado, pero sin duda es más triste darte cuenta de que había chocolate y se ha acabado. Así que no te pierdas esta oportunidad para tu fin de semana y ven a disfrutar los días 2, 3 y 4 de diciembre en el Complejo Cultural Universitario. Bueno pues aquí venimos eh, de diferentes partes del, del país, no únicamente poblanos, en los cuales vienen a, a presentar diferentes productos gourmet, artesanales y pues que tienen que no los tenemos en cualquier supermercado ni mucho menos. Es algo muy importante que se den la oportunidad de conocer nuevos productos y pues poder di disfrutar con la familia. No lo olvides, la entrada es completamente gratis y las puertas están abiertas en un horario de 11 de la mañana a 8 de la noche. Mi nombre es Fernanda Salinas y nos vemos en la próxima Ruta Ciudadana.